El tema de impunidad, corrupción y graves violaciones son cada vez más presentes en nuestro país. Esto no va a poderse resolver si no tenemos una fiscalía que realmente investigue. No solamente a ciertos grupos, sino que investigue a todo el que comete un delito, incluyendo al poder. Estas son las procuradurías que tenemos, procuradurías enfermas, que no dan una respuesta eficaz, que no investigan al poder. Cuando el poder esté implicado en la comisión de delitos. Y cuando se cometen graves violaciones, nos dicen que es un problema exclusivamente del crimen organizado y no investiga un cómo del Estado permite o es parte de ese crimen organizado. Procuradurías que complejizan todo el camino de una persona, sea víctima o imputado, para poder obtener justicia. ¿Por qué es importante la autonomía? Es como si tuviéramos un extrapoder que estaría encargado de investigar penalmente todo lo que pasa en el país y que no va a tener ninguna influencia de ningún poder para que le diga aquí puedes investigar y aquí no. Si nosotros tenemos como encargado de una fiscalía que es autónomo a alguien que está vinculado con el poder, pues ahí puede haber una garantía de que no se investiga el poder. Eso le quita autonomía, le quita independencia para que pueda llevar investigaciones efectivas y para que pueda combatir también la corrupción que puede estar al interior de la Fiscalía. En el momento en el que nosotros ponemos a cargo de una Fiscalía a alguien que tiene vínculos políticos con el poder, ya sea el poder práctico o, o el poder formal, lo que se pone en riesgo realmente son las propias investigaciones penales. Alguien que está vinculado con el poder no va a investigar el poder y lo que nosotros queremos es un fiscal que se constituya como un nuevo poder, como un poder que sea capaz de confrontar a cualquier servidor público que en el uso de sus facultades haya cometido un delito o haya sido corrupto, pero para eso se requiere autonomía. Nos interesa que la fiscalía funcione porque queremos terminar con la impunidad, queremos terminar con la corrupción. Queremos terminar con las graves violaciones a derechos humanos. Queremos un país que funcione.